Del encuentro participaron casi 100 productores de Colonia y Soriano. Tras escuchar a las autoridades, varios de los presentes advirtieron una situación crítica que compromete la continuidad de muchas familias. El Banco República anunció la creación de un crédito express que se suma a las demás medidas existentes. Estamos por instrumentar este, a partir de hoy un, todo una cuestión de un, un producto importante que tiene que ver con un crédito exprés para los productores este, con un crédito express que tenía un tope en su momento de 25 mil dólares ahora lo vamos a llevar los vamos a llevar a, a hasta 50 mil dólares este, que es un crédito express en el sentido de que no requiere balance que es un, que requiere obviamente un certificado de ingresos pero son requisitos mínimos si bien los productores valoran los créditos otorgados por el brow piden al gobierno soluciones de fondo para resolver los costos de producción nos pueden dar eh, muchos créditos ...pero esos créditos los vamos a gastar en ración, en comida... ...se lo van a comer las vacas y la plata se va a acabar... ...el tema es cómo afrontar el, el futuro... ¿no? ...porque el momento sí lo podemos paliar con, con crédito... ...pero cómo re, re, rehabilitamos todo el aparato productivo... ...las deudas hay que pagarlas... ...y si llueve va a llover agua, no va a llover pasto... Eh, ...tenemos que tomar medidas de fondo... Eh, ...como eh, corrimiento de pago... Eh, sí, bien crédito blandos, pero también vamos a tener que ver el tema de todo lo que son los costos de producción. El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, dijo que la situación que se vive es una catástrofe y consideró fundamental sostener la cadena de pagos. Es una catástrofe de las mismas dimensiones que el COVID. Va a tener un impacto enorme en este, las cuencas agrícolas. Hay que estar pensando en cómo sostener la cadena de pagos para el, el, el, la cosecha que uno imagina que va a haber de la gruesa, que es la, la soja, es en el eje 30% de lo que se cosechó el año pasado. Esto significa, por ejemplo, que un camionero que esté acá en, este, en Colonia Comunpolita, acostumbrado a hacer 70, 80 viajes, este año va a ser 8. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre.